Vamos a pasar al análisis. Para ello nos acompaña Gustavo Villapol, el es periodista director de 4F Digital. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Un placer. Tatiana, Muy buenas noches. Gracias placer por acompañarnos. Aquí. Buenas noches a ti. Nos preguntábamos en titulares al comenzar en nuestro programa de hoy en Noticia si lo que hay que entender en este momento para los venezolanos, para América Latina, para el mundo, es si el país está o no en medio de una guerra eléctrica. ¿El sabotaje hay que verlo en esa dimensión? Sin lugar a dudas. ...mejora duda... Eh, ...gracias por la invitación... ...Tatiana, gracias a todo el equipo de Telesur... Eh, ...miren, yo lo que... Uh, ...tras esa pregunta... ...yo creo que lo que es que llamar al sentido común... ...de todos los usuarios y usuarias de Telesur... ...en el mundo, en Latinoamérica, en el Caribe... ...y aquí en Venezuela... ...en cualquier parte del mundo... ...donde suceda algo similar a lo que sucedió aquí en Venezuela... ...bien sea hace 20 días... ...el 7 de marzo... ...o bien sea el día de ayer... ...que se vaya la luz en todo un país que se vayan los servicios de todo un país, sería catalogado en el mundo como un ataque terrorista sin precedentes. Los medios del mundo harían un escándalo, convocarían inmediatamente a la Organización de las Naciones Unidas para atender el caso, se convocaría a todas las organizaciones internacionales de derechos humanos, se llamaría, yo estoy seguro que incluso se llamaría hasta los cascos azules de la ONU para intervenir en el país, pero... Como lo que está sucediendo, está sucediendo un gobierno independiente, soberano, uh -huh. que ha decidido, un pueblo que ha decidido construir su propio destino de manera independiente. Los medios del mundo y la mediática internacional tratan de banalizar lo que está sucediendo. Uh -huh. En Venezuela lo que sucedió. Por eso el titular, el titular de medios, corporaciones mediáticas fuera de Venezuela, incluso algunas dentro del país, hablan de otro apagón en Venezuela. Claro, el término apagón es un término que disminuye la gravedad de lo que sucedió en nuestro país y de lo que está sucediendo en nuestro país. Nuestro país ha sido víctima en apenas tres meses de los ataques terroristas más viles que ha podido tener el gobierno de Donald Trump contra cualquier otro país en su mandato. Eh, digamos, deberíamos hacer una pequeña ilación aquí. Recordemos que sobre el territorio venezolano hubo un intento de invasión el 23 de febrero intentaron entrar por la fuerza con grupos paramilitarizados, mercenarios, uh -huh. eh, sectores pagados desde Colombia e incluso se llegaron a mostrar videos de marines vestidos de civil in, tratando de ingresar a la frontera venezolana y fueron repelidos por el propio pueblo venezolano, quien se paró en la frontera, al estilo de Bahía de Cochino. Yo creo que el 27 de febrero uh -huh. debemos construirlo. Desde el punto de vista de la simbología, como nuestro propio vallejo chino en la revolución bolivariana, expulsamos al imperialismo norteamericano. Luego vienen los ataques terroristas al sistema eléctrico venezolano, primero 7 de marzo, primer. Eh... Ataque terrorista al cerebro, un ataque electromagnético al cerebro de todo nuestro sistema eléctrico. Luego viene el ataque del día de ayer, que comenzó también como un ataque, como un ciberataque, un ataque electromagnético al cerebro del Guri. Y luego, una vez que el gobierno bolivariano, porque estamos aprendiendo como pueblo, como gobierno, a resistir todas estas embestidas... ...restituye el servicio eléctrico unas horas después, de una de la tarde a siete de la noche aproximadamente... Uh -huh. ...ya estaba prácticamente en altos niveles de restitución en todo el país... ...hacen ya lo que hacen en, en otros países del mundo, como lo han hecho en Siria, como lo han hecho en, en Irak... ...como lo han hecho en otros países del planeta Tierra, un ataque de manera directa y artera que incendió partes nodales, partes críticas del sistema Guri, que para quienes nos están escuchando, abastece a Venezuela del 80% de su electricidad a todos nuestros hogares, a nuestras casas, a nuestros hospitales. Y lo que están haciendo, Tatiana, no tiene, o sea, no tiene precedentes, porque incluso la guerra en el mundo tiene sus reglas. Ellos están cruzando el límite de la ética de cualquier referente sobre lo que está sucediendo en Venezuela, porque eh, quitar la luz y quitar los servicios... El gobierno decía que se trata de una ausencia de límites, ausencia sí. de límites de los perpetradores que son considerados terroristas amparados por las cúpulas guerreristas que conforman el entramado militar, financiero y mediático de los Estados Unidos. ¿A alguien le queda duda...? Y no me refiero al color político, si es chavista, si es opositor, si es niní, lo que sea. ¿Que la cabeza de todo esto es el gobierno de los Estados Unidos? Bueno, yo espero que no, porque de verdad es que son bastante claros, bastante abiertos. Yo creo que después de la, de la doctrina de seguridad preventiva que tuvo el gobierno de Bush, luego del, del poder inteligente de Obama, ahora viene la doctrina del descarado. No, que él no me importa nada Digo abiertamente todo lo que estoy haciendo y, y yo creo que eso Simplemente abre las ventanas y las puertas Para que los pueblos del mundo Que en algún momento hayan estado confundidos Por alguna circunstancia Que no comprendieran lo que estaba pasando en Venezuela En la revolución bolivariana Se den cuenta que es Mike Pompeo lo decía, nuestra vicepresidenta Elsie uh -huh. Rodríguez, que es Mike Pence, que es Marcos Rubio, que es el propio presidente Donald Trump, quienes permanentemente están a la cabeza de un ataque sistemático contra el pueblo venezolano. Y eso tiene que ver, Tatiana, te lo quería acotar ya para, para darle densidad a la cuestión, a la nueva doctrina de ciencias políticas del gobierno norteamericano. Que por ahí decía Carbón Clausewitz, filósofo alemán, que la, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Así es. Luego el propio comandante Chávez, citando a Lenin, decía que si A es igual a B, B es igual a A. Entonces, si la guerra es la continuación de la política, lo mismo puede ser la política de la guerra. Mi perspectiva muy humilde es que el gobierno de los Estados Unidos desdibujó las líneas entre la guerra y la política. Y su concepción del mundo, su concepción, la ciencia política del gobierno norteamericano, es mirar al mundo como un escenario de guerra. Y tratan, y hacen política como guerra. ¿Por y... eso se quiebra el derecho internacional? ¿Por claro, eso lo quiebran? Claro, sin lugar a dudas, quiebran el derecho internacional, hacen las barbaridades que han hecho ellos en la guerra. Lo que antes, antes se circunscribió a la batalla, a la guerra convencional, actualmente la política del gobierno norteamericano es de guerra. Y sus expresiones locales, ellos tienen sus expresiones locales, bien sea en Colombia, bien sea en Brasil, bien sea partidos políticos en Venezuela... Eh, lo que son es una reproducción de esa forma de hacer política Es una política sin límites, sin ética, sin preceptos básicos Sin ninguna concepción mínima de democracia De ganarse el poder a través de la batalla de las ideas La batalla del voto, de la lucha de la calle de Con la gente construyendo por sus reivindicaciones Sino todo lo contrario uh -huh. O sea, yo quiero llegar al poder y le tumbo la luz a todo el mundo Yo quiero llegar al poder, le corto los servicios, le corto el agua Hago desastres, trato de invadirla, le mato, persigo lo que sea, con tal de yo llegar al poder... Él ...se desdibujó en la actual concepción de las ciencias políticas norteamericanas... ...las líneas entre la guerra y la política y se transformó en una sola cosa. Para despedirte, mientras tanto, ¿dónde quedan los pueblos? Porque también el pueblo chavista ha sido invisibilizado, pero es una realidad, ahí está. El gran héroe, y hay que decirlo a nuestros usuarios de Telesur... ...de estas circunstancias es el pueblo venezolano, pueblo venezolano... Eh, sin lugar a duda el chavismo, que es una gran mayoría organizada en organizaciones como los CLAPS, las VCH, los RAS, los colectivos, los movimientos sociales, son los que han resistido de manera estoica estas circunstancias. Y así como repelieron el 27 de febrero junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el intento de invasión norteamericano en estos ataques terroristas contra el sistema eléctrico, nuestro pueblo ha, se ha organizado. Mire, yo vivo en un barrio, Tatiana. Y anoche a la una, a dos de la mañana Estaban los niños jugando el escondite Aprovecharon que, que no había luz Y estaban todos los he escuchado a todos los niños arriba barrio Jugando el escondite y corrían y ahí se, Creo que en toda Latinoamérica el escondite Más o menos es la misma concepción Segura. Entonces, ese es el pueblo venezolano Y la gente salía A jugar a dominó, y la gente montó Un sancocho, y bueno, y se nos daña esta carne aquí ¿Qué hacemos? Vamos a hacer un sancocho colectivo Y está la organización popular Está el vocero de calle, está el vocero De, de cuadra, y la gente se y se llama. Entonces, yo creo que el gran héroe de estas circunstancias es el pueblo venezolano, y hay la invitación a todo el pueblo latinoamericano, al pueblo del mundo entero, a que se solidaricen con ese pueblo, a que se solidaricen con el gobierno bolivariano, que estamos siendo sin lugar a dudas, siendo víctima de un ataque atroz, de un ataque terrorista. Y necesitamos hoy más que nunca de su apoyo, así como nosotros hemos, en estos últimos 20 años de revolución bolivariana, dado nuestra mano hermana y lo seguiremos haciendo a todos los pueblos de este continente. Muchas gracias, Gustavo, por sí, ese análisis, ti, por no esta reflexión. Placer Un placer y muy buenas noches.